probablemente el terminar el último nivel de Halo 3 sin usar vehículos sea algo que todos hayamos intentado en algún punto y fallado miserablemente, para Waffle realizar esto fue un sueño que tuvo desde 2007 y que era en palabras de Bungie imposible, la razón principal es que si se intenta realizar el recorrido de manera normal el jugador no podrá avanzar lo suficientemente rápido para superar la velocidad con la que el piso cae, y de hacerlo, no existe una manera aparente para realizar el brinco final y así activar la cinemática. Hace unos días hablé sobre el ala de ciencias destruida, y cómo es que gracias a este reto los miembros de Termasius Tricosity, grupo de jugadores en donde Waffle se encuentra, fueron invitados a las oficinas centrales de Bungie en el año de 2018. Durante este viaje pudieron hablar con Dan Miller, uno de los diseñadores de niveles principales en Bungie, para esa fecha y le comentaron que estaban trabajando en completar el nivel Halo sin usar vehículos, esto en Halo 3, obviamente. Ante esto, Dan Miller les deseó muy buena suerte, ya que este nivel había sido diseñado para que no pudieran hacerlo. Lo que Dan no esperaba, era que esta aseveración únicamente motivó aún más a Termasus Ricosity, y tras trabajar en este proyecto de forma secreta por casi un año, en octubre de 2019, publicarían este video. Algo que quiero mencionar rápidamente es que Rocket Slot, es otro canal igual de YouTube que hace como retos y desafíos en Halo, intentó completar este nivel sin usar vehículos y fallaron, y su video fue publicado un día antes de que Termasius Tricocity demostrara que sí se podía, entonces literalmente tuvimos un video que decía hacer esto es imposible, y al día siguiente salió alguien diciendo, ah cómo no, sí se puede. Ahora sí sigamos. Antes de que yo te explique cómo es que esto fue posible, te daré un poco de contexto sobre el funcionamiento del nivel al comenzar el nivel debes de moverte por el sistema de cuevas hasta llegar a la estructura principal en cuanto llegues a ella una cantidad absurda de enemigos comenzará a caer todo esto para impedirte llegar a la cima una vez logras hacerte paso a ellos y llegas a la entrada esta permanecerá cerrada porque ahora tendrás que aguantar otras tres oleadas de enemigos y una vez defiendas con éxito la entrada te abrirán la puerta después nos encontramos con la batalla final entre comillas la cual no es tan complicada Abriéndonos paso entre enemigos, tenemos que llegar al Warhog y ahora sí comenzar con el verdadero boss final, el cual es la carrera del Warhog. Pero como te menciono, la idea de este desafío, es evitar usar este vehículo por completo, este y cualquier otro. En los últimos 14 años, descubrieron que si caminas por la orilla del mapa, se pueden evitar algunas zonas que activarán la caída del suelo. El único inconveniente de esto, es que tomando esta ruta, no se puede obtener ni un solo punto de control y si a esto le sumamos lo que comenté al principio del video sobre el brinco final, podemos entender la razón por la cual esto era considerado imposible. Pero como en todas las historias que he subido hasta ahora, con paciencia, dedicación y más que nada mucho tiempo libre, los jugadores de Halo pueden hacer todo lo que se propongan. Ahora sí, los pasos para completar el nivel Halo sin usar vehículos son los siguientes. Dificultad fácil, con la calavera cencerro activada y 4 jugadores. A diferencia de todos, aquí no vas a iniciar en la misión Halo, sino vas a iniciar en el Covenant desde el último punto de reunión. La razón por la cual se debe de iniciar desde este nivel es porque en Halo 3 existe una mecánica llamada carryover. El carryover es una técnica la cual te permite llevar armas de un nivel a otro, siempre y cuando el jugador cumpla con dos requisitos. Número 1. El arma debe de tener munición. Si el arma no tiene munición, esta no se podrá llevar al siguiente nivel. El segundo requisito es un poco más complejo, ya que el arma que deseas llevar de un nivel a otro debe existir en ambos niveles. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo que ves a continuación se llama Assembly, el cual es un programa que ayuda a modear juegos, y lo voy a usar nada más para explicarte esto. Cada misión de la campaña se representa como un archivo map, en este archivo se define todo lo que se encuentra dentro del nivel, armas, enemigos, modelos, animaciones, vehículos y muchas cosas más. Entonces si uno de estos niveles tiene definida un arma y cambiamos de nivel y el siguiente nivel al que nos movemos también la tiene definida, esta arma aparecerá con nosotros. Pero si esta arma no existe dentro de este nivel, no aparecerá. Este funcionamiento ayuda a optimizar varios aspectos del juego, y en palabras bastante burdas, podemos decir que trata a cada misión como un juego independiente. Y esa fue la explicación del Carryover. Continuemos con esto. Estamos en la misión del Covenant, ¿correcto? Como dije, último punto de control y la única razón por la cual hacen esto es por el martillo que carga el jefe brut, entonces antes de acabar el nivel deben de asegurarse de traer el martillo del jefe brut, una vez terminen el nivel podrán llevar el martillo de un nivel a otro, y ahora estarán en el nivel de cortana. Y en este nivel existen otros dos martillos, los cuales igual deberán ser tomados. Y gracias a esto, al pasar al último nivel, tres jugadores aparecerán con un martillo cada quien. El cuarto jugador tomará el cuarto martillo que se encuentra en este nivel y procederán a continuar de manera normal, durante el camino deben asegurarse de agarrar una de las torretas sentinelas y no usarla, este paso es bastante importante, una vez derroten al jefe final y lleguen a la parte del warthog, deberán ignorarlo y ya sabes, seguir a pie por el lado izquierdo del mapa. Después, usando una serie de saltos martillo, uno de los jugadores entrará al túnel y se colocará en la orilla. mientras que otros dos deberán de morir para dejar los martillos tirados, y deberán regresar al camino normal para activar la zona de carga, y así el juego piense que se está completando la misión de manera correcta, y con esto puedan obtener varios puntos de control. Una vez esto ocurre y las plataformas del piso empiezan a caer, los jugadores volverán a morir y reaparecerán con sus martillos, mientras que el jugador que estaba en el túnel seguirá caminando a la segunda estructura. Con esto, un segundo checkpoint ocurrirá, y de igual manera teletransportará a todos, ya que al juego no le gusta que nadie se quede atrás. Hasta este punto, el juego sigue funcionando de manera normal. Por eso los jugadores podrán ir por el lado derecho y realizar una serie de saltos para seguir acarreando los martillos a través del nivel. Una vez todos cruzan, tres jugadores continuarán a la tercera estructura. El cuarto jugador deberá quedarse listo para activar la siguiente zona de carga. Dos de los tres jugadores deberán entrar al segundo túnel. Y como se hizo con el primero, recorrerlo por la orilla. Como el mapa en este punto está algo destruido, deberán realizar un poco de parkour para poder continuar y en lugar de ir por la ruta indicada en el lado derecho deberán desviarse hacia la izquierda y realizar una serie de brincos para salir del mapa y una vez afuera deberán esperar antes de activar la última zona de carga, si no lo has olvidado tenemos un jugador esperando para activar la segunda zona de carga y otro esperando la tercera, para este momento la coordinación es importante ya que el jugador que se quedó en la tercera estructura deberá realizar un salto granada para que el juego continúe y justo antes de morir en el vacío será salvado por el otro jugador, ya que al momento de activar la siguiente zona de carga lo teletransportará con él, ahora con los cuatro jugadores a salvo el juego sí otorgará el punto de control y ahora lo único que necesitan es acercarse al final del nivel con cuatro martillos. En este punto estamos en el mismo dilema de siempre. Cómo completar el brinco final sin vehículo, la única diferencia es que ahora hay cuatro martillos y una torreta sentinela, lo que viene a continuación es el triple martillo con torreta sentinela, ya sabes que los nombres son bastante originales. La fuerza de los tres martillos se acumulará, pero esto no será suficiente, deberá de lanzar la torreta sentinela y brincar sobre ella para continuar con el brinco, después a mitad del aire deberá de golpear dos veces más con el martillo para asegurar que va a llegar a la nave. Una vez el jugador se encuentra encima de la nave, deberán entrar en ella, de una manera bastante rara, ya que dicha nave no tiene colisión en algunas partes. Y para esto, requerirán hacer una serie de head jumps para evitar la caída, y una vez logren entrar a en la nave, estarán justo a unos pasos de activar la cinemática final. Entonces, lo único que deberán hacer es brincar hacia ella. Y así es como casi después de 11 años, lograron completar este nivel sin usar vehículos. Terminar Halo sin usar el Warthog fue una de las primeras cosas que intenté realizar en una campaña de Halo. Algo que, por primera vez, se salía del camino normal creado por los desarrolladores. Sé que no fui el único, ni mucho menos el primero. Y al igual que todos, por más que lo intenté, fallé. Esta es por ti, Dan, por darnos a todos ese empujón final y motivarnos a completarlo. No olvido cuando nos invitas a Bungie Studios en 2018. Y en medio de una plática te comentamos sobre un pequeño proyecto que teníamos en secreto. Completar Halo a pie. Y lo único que nos dijiste fue, buena suerte, lo diseñamos para que no lo hicieran. Gracias por invitarnos y platicar con nosotros. Por contestar todas nuestras preguntas y resolver los misterios detrás de muchos trucos. Conocer a las personas que crearon los mundos que amamos. Y hasta la fecha seguimos explorando. Es un sueño hecho realidad. Muchas gracias por la invitación, Pedro. Recuerden que si quieren su voiceover personalizado, me pueden contactar a través de mi Twitter. Les dejaré el link abajo, en la descripción. Y no olviden suscribirse a Pedrogas, los mejores speedruns de Latinoamérica, solamente aquí. Muchas gracias a Warrior fish por ese voiceover tan épico. En pantalla están apareciendo los miembros del canal. Recuerda que si quieres unirte también puedes hacerlo para apoyar el canal. He de decir que ya estamos en la recta final de este tipo de videos relacionados con la comunidad y lo que han logrado, y pues bueno, tengo todavía unas ideas ahí guardadas, y espero todas salgan antes del lanzamiento de Halo Infinite. Así que muchas gracias por ver, ya sabes que yo soy Pedro Gas, y nos veremos en la próxima.